Continuando con nuestro curso de Photoshop básico trucos y consejos en este tutorial te enseñaré a cambiar a un retrato de fondo empecemos Sobre la imagen que tienes aquí que es la señorita Te recomiendo que trabajes de manera directa con la herramienta de mover Te va a hacer a una esquina, clic y arrastras hasta que se active el nuevo documento y aquí la vas a soltar Pero si la sueltas se va a poner en cualquier parte como lo estás viendo aquí Control Z, lo voy a repetir de nuevo con la misma herramienta de mover, clic y arrastrar. Pero ahora a lo que estás en el nuevo documento vas a presionar la tecla de Shift, sueltas el mouse y después el teclado. Con esto la señorita se ha puesto en la mitad. Ahora vamos a trabajar con la herramienta de selección rápida para crear una selección alrededor de la señorita. Esto es bastante aconsejable. Ahora voy a poner Control D o Deseleccionar. Si estás a partir de la versión 2017 te recomiendo selección y sujeto. Esperas unos segundos para que se seleccione la señorita y ahí la tienes. En la parte derecha tenemos un pequeño problema con la selección y en la parte izquierda también. Pues con la herramienta de selección rápido vamos a arreglar ese pequeño problemilla. Para corregir estos detalles un poquito más fuertes, yo te recomiendo que trabajes con la herramienta de el lazo poligonal. Y la, la verdad, este es mi flujo de trabajo. Primero, selección rápida y después el lazo poligonal presionando la tecla de shift clic desde acá adentro voy a irme aquí hasta el costadito o hasta el borde del sombrero voy a terminar voy a terminar y aquí donde empecé ahí termino tengo ya la selección totalmente terminada voy a repetir lo mismo presionando la tecla de shift clic y ahora voy a completar un poquitito más rápido lo que tengo acá perfecto control 0 suma acá y voy a repetir lo mismo ok Y ahora voy a poner control 0. En el panel de capas, me dirijo aquí a la opción de abajo que se llama máscara de capa. Vas a crear una máscara de capa. Voy a hacer un pequeño zoom. Si te fijas muy bien aquí, el borde de la señorita está bastante desastroso y ese cabello está fatal. Sin embargo, en el panel de capas, si te fijas muy bien, estás aquí en la máscara de capa. Vas a dar doble clic y en la opción donde dice desvanecimiento, vas a llevártelo un poquitito hacia la derecha y vas a ver cómo se va a arreglar ese borde y lo vas a hacer mucho más suavizado y te va a quedar realmente súper bien estoy muy emocionado que nos sigas acompañando en este curso suscríbete a nuestro canal activa la campanita y te espero en la siguiente lección chao